Seguimos una visita muy especial. Nos sí, claro. acompaña nuevamente nuestra numeróloga de confianza, Natalia Mamani. Hola, bienvenida de nuevo, ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien, vos? Muy bien. Bien, bien. Nos habíamos quedado con muchas ganas de más. La primera muchas vez que intrigas. nos visitó. porque es la numerología? Algo tan amplio para aprender. Nosotros que somos nuevitos en esto. Sí. Y hoy dijo que venía con algo muy importante. Ya lo habíamos spoileado de alguna manera, Nati. Sí, sí, lo habíamos <risa> estado hablando. Y hoy vamos a sacar el número de poder. ¿De cada uno? De cada uno. Porque cada uno tiene uno propio Exactamente. y único. Ajá. Bien. Y aparte la información es poder. Entonces, Ajá. qué bueno saber con nuestra fecha de nacimiento cuál es el número de poder de cada uno. Ajá. ¿Y para qué me va a servir ese número de poder, por Te ejemplo? va a dar información porque habla de las características que vos tenés Ajá. y habla de todo lo lindo que vos traes cuando nacés. Entonces, es muy probable y es seguro que uno cuando se va conociendo seguramente ya sabe cuál es su número de poder, uh -huh. porque dice, bueno, yo soy bueno para esto, para esto, para ah, esto, okay. pero esto como que te lo confirma, te dice, Bien. acá está. Esto es la posta Esta es la posta Perfecto. <risa> y una vez que yo tengo mi número de poder, por ejemplo, Nati, ¿me sirve para afrontar situaciones, para tomar algún tipo de decisión, para saber cómo encarar alguna claro, cuestión por que me tiene por ahí medio...? Sí, sí, porque vos sabés que tenés eso ya, que ese, ese es tu número de poder, ajá que ese es el número que vos tenés, entonces vas trabajando con eso. Bien. Y vas diciendo, ok, si yo soy buena para comunicar, entonces, bueno, ¿cómo voy a...? Me enfoco en esto, claro. Claro, me enfoco en esto, ¿cómo puedo comunicar? bien Si soy buena para resolver, ¿cómo puedo resolver este conflicto? Uh -huh. perfecto O también saber si necesito apoyarme del otro o si uh -huh. mi misión o, o mi paso por este plano terrenal es... En, con un otro, ¿no? Uh -huh. es en, en, en la par. Y esta práctica que vamos a hacer la pueden hacer en la casa. Digo, sí. se me ocurre que puedan sí. tomar ¿Es la capaz... ¿Para sí. Poder? Ah, dale, ajá, sí dale. Le la se me ocurre que en casa Acá quienes tengo... nos están viendo y quieran saber su número de poder puedan tomar una hoja, una lapicera en este caso y empiezan y a sacar cuentas con la fecha de nacimiento de cada uno. Fecha de nacimiento, Bien. hay que poner. Perfecto. Sí, ponemos la fecha de nacimiento de cada uno, día, mes y año ajá. y se suma de a uno, ajá. o sea. Bien. Si yo pongo 12 del 12 Ajá. de 1986, voy a ir sumando de a 1. Perfecto. 1 más 2 más 1 más 2 más 1. Claro, Cada no es que sumo 1986. Es, claro. Exactamente. Cada dígito. Y ahí lo voy a ir eh, sumando y lo reduzco a un dígito. Bien. Ah, bueno. O sea que, sí. por ejemplo, si me da 13, sumo 3 más 1 el resultado que final. 4. Para que quede en un solo número. Ah, Exactamente. Hay un número final. Bien. Exacto. Entonces, tu número de poder es el 4. Bien, perfecto. ¿Mm? Bien. Eso, eso es para que cada uno lo saque en casa y lo vaya viendo. Ay, yo quiero saber el tuyo ahora. Sí, a ver, para lo voy a sacar <risa> con la calculadora porque soy malo para los números. Sí, Igual sí. es como de a uno que lo tenés que sumar. Sí, es 1 sí. más 6, que es junio, ah. más 1 más... 9 más 9 más 3 eh, 29 Entonces hacemos 9 más 2, 11 1 más 1, 2 No, porque eso es un número maestro Recalculando ¿Qué es, ¿Qué es? ¿Qué? El, ¿El, es el 11? 11 ¿Te acordás que el otro día? Sí, hablaste del El 11 Ay, y es un tipo de especial soy? No. Soy? Los números 11, 22 y 33 son números maestros sí. Vos sos bueno para comunicar, es el mensajero entonces, Creo que sí. y ¿Por sí? algo está con claro, claro. Entonces, entonces, es que hablábamos el otro día que yo te decía, las personas más o menos saben lo lindo, es cuando lo ven, y dicen, o hay personas que no lo saben, sí. y lo ven y dicen, che, qué buena esta cualidad que tengo. Bueno, vamos por acá, vamos a potenciar esto. Mirá, Sos el mensajero, así que. Venga, Sí, ahora quiero saber qué pino. Ah, sí, claro. claro. Ahora me hable, ahora me porque ahora no hay chance. siento 1 más 7, me cumple el 17, <risa> más 4, porque es abril, 12. más 1, uh -huh. más 9, más 9, nueve, más 8, vale. igual. 39 Tre me da, entonces sumo 9, 12. ¿Y tengo que volver a sumar ahí? Sí. Entonces es 3. Es 3. <risa> ¿Y qué significa <risa> Igual es raro. Bueno, ya después lo vamos a chequear bien. Ok. ¿Cómo lo sabes? No, no, no. Queré que lo vuelva a hacer. Lo vuelvo a hacer, última. Qué poca fe me tiene. ¿Son las 17? Sí. 17. 1 más 7. Más 3. es marca? No, tú la abrón abrí. 4 ¿Tíquete? es 4. Ay, para. 1 más 7. Más 4. Más 4. Más 1. Más 9. Más 8. Es igual a 39. Exacto. 9 más 3 es 12. 2 más 1 es 3 bueno lo bien bueno. <risa> nunca me llevé matemática mira no. <risa> bueno el 3 es como toda esta conexión de hacer de hacer sos una persona que le gusta hacer Haciendo y para usa. el otro mm. y con mucho amor son personas bien que <risa> bueno, están Porque... escuchando no se rían en el tras de cena <risa> so, claro son personas que tienen eh, mucho amor y que transmiten mucho amor Ambiente. Ay, ¿quién lo diría? Entonces como una, una, Yo no transmito mucho amor No, yo no. soy cariñosa A ver, en el fondo no, capaz no. que de este pequeño ser no. Pero lo que pasa es que entendemos transmitir el amor de soy como fría. Quizás no, sos para. fría, pero no sos desafectuosa no, no sos desaprensiva Entendemos okay. entender sí, el amor ¿te como te importa que, el otro Ay, te quiero, te... No, capaz que vos lo, lo transmites Como actos más profundos, capaz claro, que acá sí, no están Claro, no sos Puedes cursi, estar. pero sos buena amiga va, Sos buena compañera, sí, paso por otro lado Perfecto, entonces es reforzar ese se vinculó con el otro. exactamente, el de desde tu lugar. Bien. Siendo puentes para otras personas. ¿Y cuál es el tuyo, por ejemplo, de Curiosa? Le el Mío ah, es el 11. El Mío es el 11. El mismo que vos. Sí. número Ay, maestro? Sí. maestro. Sí, igual, de todas maneras, los números maestros somos maestros. Por maestro. Qué maestro. Qué maestro. ¿Somos maestros? No, igual el número maestro lo lindo que tiene es que está al servicio de los otros también. Ah, muy o bien. sea, es como decir, bueno, soy un número maestro y sacar el ego de lado, sino decir, bueno... Y yo tengo la posibilidad de comunicar De qué manera comunico al otro Para un beneficio más grande no mira A mí se me ocurre que varios Ya deben tener el suyo, que lo han sacado Y que quieren saber, pará, quiero saber Qué fue lo que me tocó, vayamos sí. rapidísimo Como capaz que un pantallazo sí. Para que se vayan con con, con, con el mensaje, más, claro. con ese resultado sí. Y sabes qué te digo algo más, el próximo mm. Saquemos eh, que saquen el de las parejas ¡Ah! Para ver la oh. compatibilidad De parejas mm. Ese está buenísimo O sea, con los dos resultados finales Claro, claro. porque en un punto se, se compensan Es decir, si yo soy es 8 zarpado. y él es 3 ¿Qué pasa? Claro, y siempre inconscientemente sí. Yo compenso con un número, es increíble Por ejemplo, yo soy un 11, no sé Mi marido es un 3 Bueno, a mí me encanta comunicar todo, mi marido es todo lo contrario entonces ah, es como ¿Hay que un hay un equilibrio ah, eso bien. está re bueno así bueno, que bueno para la próxima uh, vamos a trabajar eso también me encanta <risa> me te, te pones a, a <risa> porque camas Camila es la, ¿Vale? la, ¿Vale? la Gabriel querés que lo ver, repasemos rápido Nati? Dale el uno son personas que están en constante inicio hacen hacen hacen hacen hacen hacen hacen y por ahí hay que tener cuidado para equilibrar esa energía porque se pierden en el hacer Okay. y no concreta así que bueno hay ah, que bien, mirar ahí perfecto. un poco eso. como que nunca siempre están haciendo el haciendo haciendo esto me aburrió vamos lo otro no, ah, no vamos lo otro Deme. así el dos. el número el número dos es más de hacer bueno y concreto y ponerle amor son personas que hacen cosas con mucho cariño y amor para el otro, uh -huh. también. Esto va como muy de la mano porque el uno hace, el dos le pone el cariño y el tres lo baja. También con el mismo cariño de el dos. Okay. ¿Sí? Bien. El cuatro son personas muy estructuradas que necesitan tener sus horarios, su agenda y cuando se les movió ahí, ah, conflicto porque es como que no, no puede pasar. Esto tiene que ser así. Así claro. que también. El 5 son personas libres, que les encanta la libertad, les encanta hacer cosas que no los ate demasiado. La Mary son... Mora. Claro, está Muy bien. Libre. Son personas más eh, liberales. El número 6 está en constante transformación. El número 6, que justo veníamos hablando ahí, el número 6 con, con mi chica, Ajá. veníamos hablando y decíamos que ella, justo en el número de la edad, le toca el 6, porque también está la energía disponible de la edad. Vos cumplís años y te da el año, ah. el número, ah, te da tenés lo que se que sumar da. los dos días. Claro. El, el programa nuestro es 6, sacando cálculos que empezamos es transformación. El 8 de del 21. Es re lindo, porque Mira. es transformación. Es el número 6 es el año 6. Ah. O sea, venimos de un año en que vamos a transformar, vamos a trascender. Wow, Eso es buenísimo. muy bonito. El número 7 toma un poco de la transformación y va más a la acción. El número 6 se queda como pensando y diciendo, bueno, transformamos, vamos. Y el número 7 dice, bueno, ya vimos esto. Ahora arranquemos. Uh -huh. Es más de transformación y acción. El número 8 es totalmente abundante. Las personas que tienen el número 8 saben que la plata, pa, pa, pa, viene, viene, viene, no tienen drama con plata con trabajo. Pero man, quieren mantener mucho un estatus que los miren, que los miren, que los miren, que los miren. Y eh, quedarse ahí arriba en que los miren es costoso para el número 8 también. El número 9 es la conexión con lo divino. Están hiperconectados con el arriba, con el 9 con todo lo magnífico. Ajá. Eso es re lindo porque son como conectores que bajan y te dicen pero esto tenés que hacerlo así, sí, sí. Y vos te quedas como diciendo... Es difícil de entender un número 9 Porque vuela mucho ¿Vos? Ah, ok, ya bueno, lo por Ahí, entre la abundancia económica <ríe> ahí y estamos volando. por ahí Y Nati, después el 10 ya no está porque No, porque, es porque se reduce Bien. a 1 Y vamos y a números más maestro. maestros 11, que es el que comunica Bien. 22, que es el creador El que hace el constructor Y 33, que es el maestro Perfecto, me encantó wow, Me encanta bueno. Mira, Tenemos el Instagram ahí en pantalla De Nati Cualquier consulta que pueda haber quedado, sí. si quieren aprender un poquito más. Ese es el de vibrar alto. El vibrar otro, alto. bueno, no importa, el otro está ahí. Vibrar ahí alto, alto es ahí, mi ahí en la biografía está, sí, está. Natalia. Ajá. la encuentran ahí para, para cualquier tipo de información, pero bueno, la próxima ah. con qué venimos con la de las parejas. Ahí se porque esa está ahí. ahí se pone repicante sí, sí, esa. Esa es muy linda, esa es muy linda y cuando se unen números y signos explota todo mm. y explota, es para aquí, nada. no es que hay un número mejor que otro no, como para son, que no se queden con esa intranquilidad claro. cada uno tiene su, sus propiedades y para explotarlas a su manera no exactamente, lo Ajá, bueno claro. de la información es decir, ok, si yo estoy medio como que me cuesta comunicarme le saco el número a la persona con la que voy a hacer contacto, ah. lo que sea y si esa persona sabe comunicar Trabajo en conjunto con esa persona. Ajá. Ah, ahí vamos a andar con la calculadora para todos lados. Para todos lados, ¿Qué fecha naciste? ¿Vos tenés que preguntar qué fecha naciste? Bien, ¿y ahí? ¿Cuándo es, es, es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Claro, <risa> ¿Y, <risa> y, <risa> listo, ¿Y <claro>. cuántos <risa> años tenés? Entonces empezamos. Lili saca <risa> toda Excelente, la ficha, mira. Nati nos encanta tener el de Gracias. Gracias. Pero si nos venimos con el de las parejas, así que a prepararnos.